¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy tengo un video exclusivo para inmobiliarias y para propietarios. He recibido por parte de algunas inmobiliarias con las que normalmente yo trabajo unas recomendaciones que me han permitido compartirlas en este momento con ustedes. La idea con estas recomendaciones es que podamos superar un poquito la incertidumbre que tenemos de qué va a pasar después de que se levanten estas medidas que están restringiendo la movilidad derivadas por la dificultad del coronavirus. Quédense conmigo hasta el final de este video y veamos qué recomendaciones están sugiriendo estas inmobiliarias para el beneficio de todos. Y para dar la primera recomendación, creo que primero tenemos que hacer una reflexión y es la siguiente. Toda la vida los propietarios han visto los inmuebles que tienen alquilados como un capital y ese capital obligatoriamente tiene que generar unos rendimientos. Las inmobiliarias han ayudado muchísimo para que eso que los propietarios solamente lo ven como un capital pues lo puedan ofertar como un producto y un servicio. Visto como un servicio o como un producto para estos momentos de crisis los productos y los servicios requieren generar un cambio, hacer una transformación y parte de esa transformación es revisar si son competitivos estos productos dentro del mercado. Por más que yo quiera evitar y tapar el sol con un solo dedo, lo más probable es que después de estos dos primeros meses de cuarentena vaya a existir una sobreoferta de inmuebles desocupados. Y como el inmueble tuyo también va a estar desocupado, indefectiblemente vas a tener que convertir tu producto en algo competitivo reduciendo el precio del mismo. Si ya definitivamente uno se concientiza que el precio del producto va a tener que bajar, pues ¿por qué no bajarle de una vez y aprovechar que tú tienes un inquilino que está ocupando el inmueble y otorgarle ese descuento al inquilino con el ánimo que él permanezca en el inmueble por lo menos otro año? Si tú te niegas, propietario, a comprender que tu inmueble va a dejar de ser competitivo en precio, lo más probable también va a ser que el parqueo de este inmueble Vaya a superar lo que en promedio es lo que dura un inmueble pendiente para ser alquilado. Normalmente son cuatro meses, así que fácilmente vas a tener ocho meses el inmueble parqueado. La invitación es que a través de tu inmobiliaria, si es que lo tienes con agencia o directamente, busques hacer un descuento al canon de arrendamiento. Si no, pensando todavía en el futuro, por lo menos para estos dos o tres meses en los que fuertemente se va a sentir la crisis económica. Si ustedes son propietarios que están avisorando que hacia futuro pueden llegar a tener problemas de liquidez, no salgan de sus inmuebles, utilicen una figura que poca gente de pronto distingue que es el leaseback o algo así como un retro leasing, que es la posibilidad que ustedes puedan salir de activos fijos para que se los vendan a un banco y el mismo banco se los alquile a ustedes para que hagan o puedan tener posteriormente la opción de recuperar esos inmuebles cuando las cosas por lo menos lleguen a una relativa normalidad. El leaseback o retroleasing es una figura que no ha sido muy masificada o no es muy conocida, pero sí ha sido una gran herramienta para propietarios comerciantes que no quieren salir de sus inmuebles pero que necesitan flujo de caja inmediato. Y esto es la facilidad, porque como propietario no tienes que salir al mercado a buscar quién te da el mejor de los precios, no tienes que especular sencillamente vas a la entidad financiera y con un precio razonable fijado por perito, pues le vendes el inmueble para que inmediatamente te firmen el contrato de arrendamiento financiero sin tener que movilizar las personas que están dentro del inmueble, es decir, no va a haber un desplazamiento físico. Te recomiendo que vayas a un banco y revises esta alternativa que puede de verdad ser, como lo dije hace un momento, un salvavidas. El tercer consejo es, si tú eres un propietario que tienes el inmueble alquilado y con ese alquiler se financia el crédito hipotecario, busca refinanciar la obligación del crédito hipotecario. ¿Por qué? No sabemos qué vaya a pasar con ese alquiler. Pueda que el inquilino se vaya, pueda que te lo deje parqueado y a ti te va a asumir, te va a tocar que asumir ese crédito, esa, esa obligación económica. Entonces, si tú haces la financiación en este momento, puedes acogerte a buenas tasas de interés y adicionalmente, si estás en mora, no vas a estar reportado en centrales de riesgo. Si tú lo que dices es, no, yo puedo aguantar y yo me hago el macho de pronto y ahí tiro a largo a ver hasta dónde pueda soportar, Pueda que en, un, en el revés económico que, que puede ocurrir porque no sabemos la incertidumbre en la que andamos, cualquier cosa puede pasar. Puede ocurrir que necesites refinanciarlo, no ahora, sino dentro de seis meses, ocho meses, cuando ya todas estas medidas que están buscando ayudarle a los propietarios ya hayan pasado. Así que proyectense y si tienen posibilidades de refinanciar el crédito hipotecario, háganlo. La cuarta recomendación, muy similar a una de las anteriores, es mantener el inmueble ocupado a toda costa. Si es un inmueble que apenas vas a alquilar, que está desocupado y, y quieres volverlo atractivo sin que después se convierta en que definitivamente lo alquilaste mal, pues lo que puedes hacer es fijar un canon de arrendamiento de $100 pesos, pero durante los seis primeros meses le haces un descuento del 25%. De esta manera va a ser atractivo para ocuparlo rápidamente, puede hacerlo también con el actual inquilino, puedes bajarlo un poquito el precio, pero se, con ese descuento, que solamente opera por unos seis meses, inmediatamente se terminan esos seis meses, se reajusta al valor normal del, del canon de arrendamiento. Esto no sería como el reajuste anual que normalmente ocurre con el tema del IPC, no, hay que construir muy bien el contrato de arrendamiento, pero sí es posible. Bueno amigos, espero que estas recomendaciones puedan servirle a muchos propietarios, a los que de pronto no tienen posibilidades de acoger estas sugerencias, que estudien otras alternativas con sus abogados, con sus bancos, mirar a ver qué pueden llegar a hacer. No se olviden de sus arrendatarios. Si al final eh, vamos a tener que bajar el canon de arrendamiento para alquilarlos en el futuro, ¿es pues ¿por qué no hacerlo ahora con el arrendatario que tenemos? Tener un buen inquilino es un lujo que no podemos perder. En esta época, generar valor para nuestro público de interés, que son los inquilinos, solamente se traduce en la reducción de un poquito del canon de arrendamiento. El día de hoy me encuentro en compañía de mi sobrina que vive aquí al frente y después de la cuarentena, de, como hemos estado juiciosos, pues ya la dejan venir aquí al frente a, a mi casa a visitarme a mí. Eh, ella va a ser youtuber y por eso se ofreció como ayudante del día de hoy. Entonces ella me va a hacer el favor de despedir este video. Bueno, a todos los que están viendo este video Recuerden darle un like a este video, suscribirse, tocar la campanita de notificaciones para poder seguir viendo estas cosas tan buenas que hace mi tío Leo. Entonces, un, un abrazo muy fuerte para todos y que estén siempre en sus casas cuidándose de este problema tan grave del COVID-19. ¿Listo? Sí. Bien. No, no, no, así a la distancia, mía. Ok. <risa> Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Chao. Como solo hasta ahora que estoy editando este video, caigo en cuenta que a mi ayudante se le olvidó recordarme de la recomendación número 2. Aquí les va. Y veamos qué recomendaciones están sugiriendo estas inmobiliarias para el beneficio de todos. ¿Está bien? Sí, está bien. Muy bien. Vicario, háganlo. Muy bien. Otra. ¿Cuál es? Y aquí.